Es un día muy especial para los argentinos, pero particularmente para los jujeños, para nuestra ciudad. 62 años de esta populosa barriada, de este barrio tan querido que es Moreno. Y por supuesto, compartiendo con los vecinos, compartiendo con todo el vecindario, con la escuela, también la escuela de gañarás eh, un, nuevo, un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños. Y por el otro lado, por supuesto, recordar particularmente la figura de Mariano Moreno, este prócer tan importante para la historia argentina, este... Eh, ideólogos de la Revolución de Mayo, una persona que realmente tuvo en su corta vida una eh, trascendencia muy, muy importante para todo el país y que por su actuación y la fundación del diario La Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico patrio, se celebra el Día del Periodista. Así que simplemente saludar a todos los periodistas que cumplen día a día su función en nuestra ciudad, en San Salvador de Jujuy, agradecerles el trabajo de difusión permanente que hacen de todo lo que pasa en en nuestra localidad y, por supuesto, instarlos a seguir trabajando con la misma libertad, con el mismo entusiasmo que lo hacen diariamente. Así que muchísimas gracias y feliz día para todo el periodo. Asumimos hace cinco meses ganamos las elecciones eh, y, bueno, venimos trabajando con distintas inquietudes dentro del barrio. Hoy tenemos la posibilidad de cumplir 62 años, aniversario número 62 del barrio. Somos un barrio histórico, un barrio grande, de la cual no, el pajarito Conde nos llamó la ciudad feliz. Se repavimentó algunas calles, se remodificó la sección seccional, la 30. Eh, tenemos la posibilidad de tener, vos mismo acá estás viendo la, el parque urbano que se está desarrollando y venimos trabajando en conjunto con el Consejo Deliberante y el señor Intendente. Y fundado por Horacio Bumán este barrio fue el barrio de la inmigración interna, mucha gente del ramal y la puna eh, que no tenía vivienda, el señor Horacio Guzmán desarrolló todo un plan de vivienda y de espacios verdes, incluso había puesto tanques de agua por la altura, algunos detalles históricos curiosos del barrio. Este, y bueno, el barrio María Mariano era uno de los barrios más tradicionales de Jujuy, con mayor... este eh, eh, ciudad digamos con mayores este, generaciones que viven en el mismo barrio digamos en este barrio hay bisabuelo abuelo, padres y nietos ya viviendo mis felicitaciones, veo que el presidente del centro vecinal muchacho joven me alegra que una persona este, sub 30 ¿no? sea el presidente del centro vecinal tenga esa responsabilidad de un barrio tan tradicional